Eh, pasamos a la segunda ponencia, para lo cual contamos con la colaboración de Ricardo Rodríguez, que nos va a hablar del Plan de Gestión 2021-2026 de Patrimonio Mundial de Guimaraes. Eh, Ricardo es eh, arquitecto, desde 2001 colabora con el municipio de Guimaraes en la rehabilitación del Centro Histórico, Patrimonio Mundial y sus alrededores, así como la rehabilitación patrimonial en el sentido más amplio en todo el territorio. Es autor de múltiples proyectos y obras de rehabilitación de edificios municipales y privados y espacios públicos. También en términos de planificación ha realizado trabajos con impactos en la transformación de la ciudad, como es el caso de la zona centro, cuero, perdón, actualmente candidata como extensión del Centro Histórico de Guimaraes. Eh, Ricardo, cuando quieras. Bueno, vengo, obrigado. Eu vou, eu vou fazer algo que os meus colegas portugueses uh, detestam que eu faça, mas eu entendo que estou aqui para, para comunicar e estou mais ou menos ciente de que os espanhóis não entendem nada do que nós dizemos quando falamos em espanhol. E nesse sentido eu vou tentar falar em espanhol para que todos me possam entender. Así que eu cambio para o castellano, uh, pedindo desculpas porque é fraco, y ya he pedido disculpas a los portugueses porque es algo que no es muy bien entendido pero hay que comunicar es eso el reto en este en este contexto así que bueno muchas gracias por por el por la invitación a Guimares para estar presente en este en este encuentro um, es un reto muy difícil de, de aceptar el de hablar en 20 minutos de un proceso tan tan largo pero yo siempre cometo el mismo, el mismo error, que es intentar um, hablar de lo que me entusiasma en el momento actual. Y el error es que son muchos los asuntos, los temas que, que entusiasman y así que es poco tiempo para hablar en tanto. Pero la idea es abrir el debate, abrir la discusión que después de las charlas uh, se inician y son colaboraciones que de la experiencia que tenemos siempre eh, se semean y se cogen, cogen más, más tarde. Bueno, es un asunto de ciudad, el casco histórico de Guimaraes, el centro histórico patrimonio mundial, es una parte integrante de la ciudad, y um, a pesar de estar solo en el palco, yo represento muchas manos, muchas ideas, muchos conceptos, muchas contradicciones eh, del colectivo, y del personal también. Bueno, un, un apunte apenas para, para vos, lembrar a los que no saben que Guimaraes que está aquí, Porto está por acá y aquí está Santiago de Compostela. Así que estamos en el noroeste eh, peninsular del, del Ahora mismo, bueno, en, en enero eh, hemos eh, en, entregue eh, la candidatura del, de la extensión, mm, bueno, Guimarães, el centro histórico de Guimarães es eh, patrimonio de humanidad desde 2001, el, el mismo año de Aranjuez, en el, la misma asamblea, eh, en el Cinquia, y ahora mismo, 20 años después, estamos eh, proponiendo una extensión que duplica Uh, la área uh, actualmente candida uh, inscrita, que está a rojo, y la área uh, con esta trama, esta manja roja, es la um, extensión que proponemos. Así que es una alteración sustancial, uh, significativa y hay que bueno, es una nueva candidatura, como lo saben. Eh, como ven, la área de protección, la buffer zone, es sencillamente la misma, con correcciones, adaptaciones, también eh, derivado del, de la transformación urbana urbanística que ha ocurrido en los últimos 20 años. Bueno… Eh, Hacer una candidatura actualmente implica necesariamente un plan de gestión y como en Tarragona y como en tantos de los sitios que vosotros representáis, Ibarrains al cabo de 20 años no tenía un plan de gestión, pero tenía un sistema complejo de, de gestión que, que implementaba eh, diariamente eh, la, la actuación eh, diversificada en la ciudad. En este, en este ámbito de la candidatura, el, el, la imposición de, de elaboración de redacción de un plan de gestión es uno de los puntos que yo que yo destaco como altamente positivo porque nos ha ayudado a organizar muchísimo a disciplinar las ideas la información a lembrar a todos los economistas los abogados los arquitectos también pero Siempre cuando se habla de patrimonio, de ciudad, los arquitectos, los ingenieros son los cabezas de, de, de la actuación, pero no es así. Todos tenemos que ser implicados en esta, en esta actuación y el plan de gestión al final es un documento que intenta apuntar ese sentido colectivo. Bueno, uh, ya, ya estoy hablando de, un, de una idea de comunicación, de envolvimiento, de involucramiento de, de la comunidad, y, y voy a pasar muy resumidamente por el plan de gestión, ap apenas um, sublinando, destacando esta idea de que y si no hubiera patrimonio en, en Guimarães, no patrimonio mundial, pero patrimonio, que es algo que en Guimarães se acepta como algo que es nuestro desde siempre. Guimarães es conocido como el, la cuña de la cuna de Portugal. Eh, hacia es, es algo que es orgulloso para todos los biemaranenses, para los de Guimarães, eh, su patrimonio, pero es algo que es tan natural que al cabo de algún tiempo ya no se sabe muy bien qué es, qué es el patrimonio. Y este nuestro desafío, este nuestro reto ha sido el de eh, preguntar qué es patrimonio. Un árbol, un monumento, bueno, el castillo. Eh, estas son imágenes de, de la campaña de divulgación. Perdón. Así que la, la campaña tenía como objetivo um, envolver la población y todas las entidades, la Comisión Nacional de UNESCO, el ICOMOS, la Dirección General de Patrimonio Cultural, la Dirección Regional de, Pat de, de, de Cultura del Norte eh, y todos los envolvidos las asociaciones locales en debates que, es, que, que de, de, desarrollamos en la, en la ciudad con base en un, un plan de gestión preliminar. La, el debate, bueno, en Guimarães, cuando, se, cuando envolvemos la población, normalmente aparecen centenas de personas. También porque hacemos centenas de llamadas con el móvil o con como sea, porque hay esa necesidad de, de tener las personas eh, involucradas. Este debate ha ocurrido en pleno COVID y, y esa limitación ha sido muy, muy eh, significativa en la práctica pero no dejamos de la hacer. Para cada sesión em, invitamos, um, motivamos asociaciones locales a organizar la, la, el debate, esa asociación ha invitado un, un experto de temas variados, un experto que podría ser de otra, de otra localidad, como en este caso Álvaro Domínguez, que, que es un profesor en bordo, y, y esta sesión decorre en el Cine Club de, de Guimarães, um, y cada sesión ha tenido un distinto concejal rep representativo del, del municipio y cada concejal representaba su área de actuación. Esto ha sido la primera vez en 40 años de actuación del, en el casco histórico, en que algunos de los concejales han entendido que el tema eh, es común a toda la actuación del ejecutivo exec Municipal. Bueno, una asociación eh, de, de vecinos y, y una asociación de defensa eh, de cultura. Bueno, son apenas algunas imágenes. Y ahora eh, esta es la, la capa del, del plan de gestión y como, como decía a poco, el plan de gestión no es más que comunicar qué es el patrimonio mundial, eh, intentar explicar de una forma universal eh, qué, lo que está subyacente a los criterios de, de, de la clasificación de UNESCO, poner en valor los monumentos, aquellos más, más obvios de, de Guimarães, aquellos menos obvios, pero para nosotros también obvios, más comunes de arquitecturas comunes, y lo espacio público y esta idea de utilizar la, la ciudad como, como patrimonio también. El plan de gestión no podría no dejar de ser algo que respecta su patrimonio de conocimiento de la actuación en el centro histórico. En ese sentido, los 40 años de actuación diaria, cotidiana en el casco histórico es lo que hemos intentado escribir, redactar en el plan de gestión porque este aprendizaje es fundamental para la gestión que proponemos hacer de ahora uh, en diante. Y pasa por uh, cuestiones uh, de, de ámbito estratégico y cuestiones de ámbito peculiar de por, por menor. Um, tipológico, con, de conservación, de, de criterio, de construcción, de cómo en la práctica, en la actuación cotidiana, diaria, uh, estamos uh, salvaguardando los valores que potencian uh, y justifican la integridad y la autenticidad del, del bien. Bueno, algunas imágenes ya… Y hacen los temas que, bueno, que son estos, de, de conservación, de manentimiento, muy sencillos, pero al final muy difíciles de, de gestionar y que están en permanente cambio. Algunos, bueno, ya, ya comentaré más, más tarde, si, si es caso. Así que esta es la primera parte y ahora avanzo para la segunda. Bueno, la segunda parte son, en hecho, los temas, los, las, lo que me ocurre en este momento como problemáticas que estamos gestionando. Es normal cuando hablamos de ciudades hablar en recibir, hablar en, tra en tratar de los que trabajan y de, de aquellos que habitan el casco histórico. Yo eh, tengo aquí que hacer una, una, una resalva que es lo que está en, en el color verde es patrimonio eh, privado. Lo que está en el color uh, naranja es patrimonio de, del Estado Nacional y lo que está en marrón es patrimonio municipal. Uh, esto en, en términos de edificado. Y por aquí pueden ver que uh, lo que estamos a tratar es patrimonio privado. Y bueno, como en España, la propiedad privada no es cuestionable Uh, así que su gestión es democrática, es negociada, es um, difícil, es contradictoria. El bien patrimonio mundial está um, dependiente de esta actuación, de esta negociación. Así que en, eh, empezando por un tema fundamental para nuestra actuación desde siempre y esperadamente para siempre, es el de que la ciudad es Primer que todo, un sitio para vivir y, y el Centro Histórico no es distinto. Así que la gente que vive en el Centro Histórico aún es, en gran parte son mayores, tienen bueno, una gran parte de dificultades mmm, económicas, una gran parte mmm, pone su ropa lavada a secar en la veranda, en su ventana, y esto evidentemente cambia con la sociedad y no es expectable que en los próximos 20 años siga siendo así porque bueno yo siempre siempre contó que eh, ya tuvimos visitas de expertos un experto de brasil que nos preguntaba cómo era posible dejar que la gente pusiera las, la ropa a secar en las ventanas y un experto de japón que preguntaba si nosotros obligábamos a que hicieran esto en términos de uh, sublinar la autenticidad del local. Así que, bueno, ni, ni uno ni otro. ¿no? <risa> bueno, este es un poco, eh, bueno, un concepto que siempre está subrayante, que es en lo que podemos tocar, lo que es esencial y lo que, bueno, nosotros nos estamos con poder para alterar las tendencias de mercado. Tenemos que trabajar con la legislación y para, bueno, sorpresa de casi todos, nosotros no tenemos en Guimarães una legislación específica para el caso histórico. Tenemos una legislación común, general, para cualquier área del consejo, del municipio del territorio nacional. Claro que en, el término, en términos de patrimonio clasificado tenemos una entidad que es la Dirección, Dirección General de Patrimonio Cultural que tiene que informar vinculativamente sobre, esa, sobre esos procedimientos. Y ahí tenemos un, una camada, una ley que nos permite actuar con uh, sutileza, si sí, sí, puedo decirlo así y bueno pero siempre es este tema de trabajar negociando que es lo lo que es bueno por eso yo hoy comprendo como no comprendía hace 20 años que porque se dice patrimonio cultural porque en hecho es toda esta actuación todo lo que tratamos es cultura no cultura de las personas la bueno la idea es que al final la gente pueda continuar viviendo. Es una regla fundamental para nosotros que todas las viviendas continúen a ser vivienda, independientemente de, de, de los que habitan esa, esa vivienda. Así que la forma de la ciudad, la forma de la casa, de la, de, de la, del, del hogar, es fundamental para como una permanencia para, para la forma de la ciudad, y ese es un ente que no es variable y es un valor a preservar, y el uso también. Sus mm, variaciones, bueno, ahí uh, hay que uh, pensar cómo puede adaptarse a las condiciones, bueno, cuando hablamos de… De la taipa de, de fasquillo que habían uh, en, en la imagen anterior, hablamos de un, un espesor de 9 centímetros de, de pared, de una pared exterior. Es fácil comprender que en, que en 9 centímetros es una pared fría o quente, y bueno, y esto tiene implicaciones, claro, ¿no? La idea es que, bueno, esta es la, la imagen de, de una amiga y, y mi maestra Alejandra Gesta que siempre nos hablaba y nos enseñaba que es, es, estamos trabajando en red. Eh, y, esta, y esta relación del casco histórico con el entorno, con el nuevo, es una relación de complementariedad. Y si no entendemos, entendimos lo nuevo y la expansión de la ciudad y cómo puede ayudarnos también no entendemos cómo nosotros en el casco histórico podemos ayudar a lo nuevo. Ya os diré también por qué. Bueno, y un tema que está de polémica, que yo estoy intentando enfrentar con toda la fuerza que tengo y así seguiré haciendo hasta el final, que es, hay una legislación nueva, que, bueno de 2019 en Portugal, que ha definido que sin excepción, uh, cualquier alteración o construcción de vivienda exige un proyecto y una, y una instalación de gas, gas natural. Sin prejuicio de no haber red de gas natural en la calle, lo que sea. Todos tienen que instalárselo. Esto es dramático como, como las imágenes demuestran, pienso yo, que es, esto introduce un daño paisajístico brutal, introduce un daño de propiedad, que es los, los propietarios dicen yo no, quiere, no quiero tener gas, nosotros, ayuntamiento, decimos nosotros no queremos que tengas gas, Le, la dirección de, de Cultura del Norte nos dice, bueno, nosotros también no estamos de acuerdo, nadie bueno, estamos todos de acuerdo que a nadie les quiere el gas, pero… El Decreto Ley 95-2019 dice que sin excepción así es. Bueno, ya me hablan de lobbies, de todo esto que todos sabemos en el tema de, de, de la gestión energética, pero si en el patrimonio mundial nosotros no conseguimos de decir que no, yo no sé dónde conseguimos. Así que este es un tema de los gestores de patrimonio mundial en Ciudad y en Portugal. Ya estamos intentando con Ébora, con, con Elvas, con, con todos, uh, ayudarnos, que, tenemos que nos ayudar y hacernos nuestro propio lobby, esa es la, la palabra, porque no hace sentido que en una fachada como esta, una caja como esta, que no sirve a nadie, tenga que ir hacia la calle, ocupar el espacio que es de todos, que es público, así que, bueno, estamos en esta batalla hace meses y e intentando ahora uh, traerla para un ámbito también internacional, pero hay que um, tratárselo porque estas perplexidades legislativas ocurren uh, y seguirán ocurriendo y hay que resol re resolverlo. Bueno, el tema de la habitación está vinculado porque todo es habitación, toda es vivienda en el centro histórico, pero ya todo espacio público sirve para bares, para copas, para restaurantes y bueno, y eso ya se, ya se ve un poco en esta imagen eh, la, con las terrazas en el Largo del Olivo, en la Plaza de Santiago. Estes, estas son ortofotos de dron en el tiempo. hacia dos años lo hicimos para la candidatura para el plan de gestión y son en tiempo de pandemia. Y estas bueno, son ya de 15 días atrás. Y es un caos. Y por qué? Por qué? Porque con el tema de COVID eh, ya el municipio y los municipios en términos generales. Eh, eh, han creado la oportunidad para se duplicar los espacios de ocupación del espacio público por el tema de la pandemia y, y claro una vez conquistado más espacio ya es difícil mm, marchar at hacia atrás es un tema eh, un tema una batalla eh, claro en episodios muy puntuales el tema también de las festividades y la interferencia que esto tiene en, en los cascos históricos. Esto es en una mañana siguiente a una fiesta blanca, noches blancas, cosas bueno poco banales, si a los que les gusta, pero bueno, algo que hay que recibir también. Ya, ya me gusta la, la imagen, este detalle de que en Guimarães, y eso es un, es, es un orgullo también no, nuestro, es que es difícil encontrar cosas muy sucias en, en, en el espacio público. Y, y esta idea de, de, de vivir de habitar el espacio público es gritante y por eso uso oh, esta, esta imagen para que la gente se perciba muy bien, los vocales también, que esto ocurre al final de la fiesta. Bueno, y a los que trabajan, y aquí una vez más hay cambios, ya estoy terminando la presentación, porque este... Una vez más, si uno dice que es, eh, es una permanencia el hecho de vivir, bueno, todos sabemos que el tema, eh, y pienso que en España se dice también, poner la mesa cuando vamos a comer, poner lo, los platos, bueno, ese, ese es un término que tiene que ver con poner, con abrir la mesa, porque los espacios eran multifuncionales, no había la, la, el espacio de dormir, era de dormir, de comer, de todo. El... Los cambios en el acto de habitar, del hogar, son muy grandes en los últimos años, e inmensamente grandes en los últimos siglos, así que las viviendas del siglo XVIII que estamos preservando son viviendas que siguen siendo viviendas, pero una vivienda hoy no tiene nada, nada que ver con una vivienda del siglo XVIII. Con el tema del trabajo, que es el tema que está a, a, que ha motivado la extensión a la UNESCO, eso es más obvio, porque este trabajo ha terminado, es una cultura, es una actividad que no se um, TV que vuelva. Y estos tanques, estas tanerías, estos, estas curtidurías, y ahora entro en temas galego, en, en, en, de, de, la, de las curtidurías, pero los pelamios, los pelames, lo, lo que sea, como, como, como llamen en, en, en España, Uh, siguen como ruinas, como lo decimos nosotros por veces, como monumentos silenciosos al trabajo, al labor. Uh, como, como ayer hemos visto en Lugo, pienso, Lugo, no, en Burgos, y también en Guimarães el dinero la inversión viene del textil, de la industria, eso es nuestra, bueno, todo esto, Purificación García, uh, Zara, todo, casi todo, una parte muy significativa, es eh, eh, confeccionada en Guimarães y en nuestro territorio. Uh, así que este tema del trabajo es un tema que es uh, fundamental culturalmente para la vida de, de la ciudad. Y, y eso es el tema que representa este patrimonio, que es distinto del patrimonio de ciudad con, eh, que ha evolucionado a lo largo de mil años, de mil años en, en Guimarães. Lo que vemos son, eh, actualmente en Guimarães, son, en esta orto, en una parte, más de 5.000 metros cuadrados de espacios de, de tanques, los, solo los de tanques, que es inmensamente más que la defensa de, de, de la medida de, de Marruecos, que todos conocimos como, como una de las más evidentes en términos del patrimonio mundial. Así que, bueno, y una vez más, este, este tema del, de, de la candidatura a la UNESCO ha sido una oportunidad tan buena de nos comparar con los demás, de descubrir que en Vic, en, en Cataluña, los tanques, las curtidurías eran muy distintas de nuestras, que en Santiago son muy similares, pero son muy, no son en el, en el centro, eh, que en, eh, bueno, en, en Inglaterra no tiene nada que ver con estas y, y, en, y en, este, en este compararnos a los otros, eh, valorarnos los otros y eh, destacámonos también por nuestra singularidad. Pero eh, lo, que, lo que es importante es que esto es un problema, porque es patrimonio privado que el municipio está comprando, eh, transformando, como es este, este caso de esta, esta fábrica que vemos en esta, eh, perdona, en esta imagen, ha terminado su actividad en 2004. Ahora mismo es un instituto de, de, de design de la Universidad de Mingo. Y casi todas las fábricas están siendo convertidas en espacios universitarios. Pero los espacios de los tanques nos preguntan, ¿podemos construir sobre los tanques? Bueno, no. ¿Y para qué sirven? Bueno, es un poco como el arte, ¿para qué sirve, ¿No? Y, pero no es fácil uh, justificárselo. Y algunos, esto, esto lo hicimos yo y Alexandra, la rehabilitación de esta fábrica, nuestra, la, bueno, nuestro orgullo también porque este orgullo tiene, está un relacionado con algunas úlceras estomacales del, del estómago. Porque es, son arquitecturas de una precariedad tan grande que en el momento en que se reutiliza siempre se poner vidrio y crear condiciones de habitabilidad que no tienen nada que ver con la con su uh, esencia con su cosa porque cuando lo entremos es frío o muy caliente porque son secaderos si no es así no es un secadero entonces ya bueno yo entender entendería aquí que a nadie nos, nos, nos oye ni aquí ni en casa uh, más valía de robar porque es estúpido proteger las cosas de una forma que no pone en valor su justificación. Pero es contradictorio, pero el patrimonio siempre es una contradicción de base. ¿no? Así que todo esto es obvio porque lo vemos, los tanques, las fábricas, su, su sencilleza, no es tan fácil ver solamente en las llenas como ayer aquí, en, la, en las llenas, las seas urbanas, cuando el, con el agua nos eh, presudicia y el tema de la industria de los coros, de, los, de las curtidurías está ubicada con el tema del agua, el posicionamiento estratégico eh, al lado de la muralla y en las líneas de agua, de un agua que es buena para este tipo de actividad y esto ya lo hicimos en un reto inicial a la lista indicativa, que es el agua es lo que ha determinado esta actividad en este, en este local. Así que si esta este área es el patrimonio mundial, si me per permiten esta simplificación, estamos ampliando para incluir los espacios primitivos de, traba de trabajo y también con el tema de la candidatura, si, si para nosotros, nosotros era obvio que los coros tenían que estar en el parte de la, de la comprensión, de la lectura de la ciudad, ciudad histórica, hoy es mucho más, porque hoy sabemos que es altamente probable, para no decir, decir que es cierto, que en el, el año del 950 en el testamento de Madonna, antes de la nacionalidad portuguesa y en las primeras ubicaciones del aglomerado de algo que se vería a llamar Guimarães, hace más de mil años, ya había actividad de, curti, de, de, de, de transformación de coros en este local. Así que son mil años, por lo menos, de esta actividad en un mismo local y que no, puede, no podemos entender la ciudad sin los palacios, sin el castillo, sin la muralla defensiva, sin los espacios públicos, sin las construcciones del, de las casas del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y sin las fábricas, sin el, los lugares del trabajo. Y es, y es esta estratigrafía temática de las ciudades que es fundamental. Pero yo ya estoy a asumir que esto ya es obvio. Ya estamos intentando mostrar que, no es tan obvio que todo lo que vemos también es un concepto de, de integración uh, urbanística patrimonial. Así que esta mirada es de, de fuera hacia adentro. Todos sabemos que de ICOMOS y de UNESCO el debate sobre qué significa la buffer zone y de qué modo la buffer zone debe ser delimitada y configurada, bueno, yo siempre digo a los más jóvenes que, bueno, de, de mano, de, de, como experto, que ahora no, no tengo como decir que no soy, que el tema de clasificar es un tema ah, perverso, porque parece que lo que no es clasificado no merece la pena. Y más, y lo que no es clasificado es muy importante para lo que es clasificado. Así que esta visión que, que vuelve las espaldas a al exterior es una mala visión porque tenemos que estar en este sentido de todo tiene que ver con todo y esto no es demagógico ni es discurso es un tema de discusión de gestión de planeamiento urbanístico y si no es uh, boy, hay, que, um, hay que ser y ahí estamos y pienso que en estos 40 años de trabajo de, de estas manos, la mía aún, bueno, esta, esta imagen tiene 20 años casi, la mía no interesa, pero era esta, un poco distinta, con menos rugas, pero uh, es con estas manos, con las vuestras, con las de todos y siempre en contradicción, encontrado, encontrando convergencia, convergencias, y así seguimos. Muchas gracias por, por esta oportunidad. Gracias.